A convertirme en Flash Tú jamás serás Flash No hay nada malo En querer ser más grande En ir a lo alto O Caminar en la luna Pasé años investigando Cómo llegaste a ser Dupliqué la reacción <ríe> Y funcionó ¿Y qué pasó? Esta Habilidad de viajar A través del tiempo Reveló una verdad Mi destino era convertirme en tu más grande enemigo. Yo jamás iba a ser Flash. Así que me convertí en lo reverso de todo lo que eras. Y darme cuenta de eso fue lo que me quebró. ¿Midio? ¿El viaje fue exitoso, Profesor Twain? Pienso que así es. Finalmente descubrí de qué periodo de tiempo viene Flash. ¿Flash? ¿Everphone? ¿Conoces mi nombre? Descubrí de qué periodo de tiempo vienes. Eso significa que muy pronto... no existirás. Su último santo de mi poder, Rachel, es un reconsumo consumo de sus poderes. ¿Cómo puedo comer. No puedo. de la historia. Te ves tan joven, lo que hubiera dado. las veces anteriores por tenerte así, sin rastro, sin señal, sin nada del hombre que serás algún día, a quien solamente puedo odiar. Tú serás juzgado. Te prometo, Barry Allen, que tú morirás. Es tu destino perder ante mí, Flash. Así como era el destino de tu madre, morir esa noche. Es él El Flash Reverso Tú y yo no hemos sido presentados adecuadamente Yo Me llamo Barthon. Te diré la razón Flash Y la velocidad de Flash Es la clave Para regresar a mi tiempo Eres inteligente, Cisco Es tan inteligente. Porque la verdad. es que me encariñé contigo. Perdóname. Pero para mí lleva siglos muerto. Siempre lo apoyamos después de todo lo que pasó. Entiendo que esto debe ser difícil de entender, pero crean en. Una confesión no les va a servir. Ya saben quién soy, saben qué puedo hacer. Quiere asesinarme, adelante. <ríe> Aunque no lo anticipé, estos últimos 15 años fueron difíciles. Nos enfrentaremos en otra ocasión. Dedicaste tu vida a desarrollar un traje para poder encogerte y yo la mía aprendiendo los secretos de la velocidad. No te convertiste en Atom porque no estaba satisfecho con tu pequeña y patética vida. Yo busco algo mucho más... elemental. Quiero vivir... No, no, no, no más. Nuestra carrera se acabó y perdiste.